¿Gente, ¿os ha, gustado, os ha gustado la bajada o qué? No es una bajada muy que tenga mucho peligro, ¿vale? Es una bajada pues para pa... ralilleros. Pero mirar, ¿dónde habéis visto vosotros que en plena sierra, ¿vale? Haya unos servicios. ¿Eh? Sí. ¿Que están reventados? Sí. Pero... No has visto tú que hay unos servicios aquí, ¿eh? Pensaba que era un, un un tipo albergue. ¿Ves? Ahí de chicos y de chicas. Bueno, este de chicas está mejor. Aquel es que tiene... Pues tiene agua, eh. O sea que. Si os estáis cagando en la ruta, pues mira, aquí hay baño. Esta es la bajada a la aldea de cárcabo ¿Vale? Tiene, tiene chicha, eh. qué cuidado! Eh, la paso. Yeah. tengo que mirar el mapa pasito ahí, ese pasito lindo no. ojo ojo ojo ojo pasito ese ¡Ojo, aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! Aquí, eh. dale, dale. ¡Oh! Ah, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Vamos bien. Vamos bien. Ay, no hay nada más. Es que, es que... hay un clavijado, entrenado y de todo. Está súper suelto y súper sucio. Dios. Joder, qué mal que pasa ahí, eh. Oh. Oh! Aquí no puedo, a la izquierda no puedo más. Se me da super mal. Izquierda. Joder, ah, esto tendré que cortarlo. Cada ah, día se me da peor la izquierda, macho. Al tamaño cojo. Peor se me da la izquierda. Vale, vale, vale, vale. Buena, te la compro. Vale, vale. Eh. ¿Por qué te se va a cruzar ahí la bici. Tanta piedra. Que se te cruza ahí la bici. Y nada, tío. Por ahí se va la cueva del niño. vale sigo a la izquierda a la derecha se me da mal macho a la izquierda sí que no me da bien pero a derechas ya lo paso fatal cada vez que soy una derecha aquí vamos ahí con cabecita vale ah ah me arranca ahí con agua no voy para allá voy aquí, aquí como está esto eh? Que me parte un radio un radio, Que me parte un radio Si tengo ganas de Terminar la ruta De verdad Lo estoy pasando fatal Fatal, fatal Pero muy mal Muy mal El mirador de los infernos, Allí en ahí ya tenéis el mirador del diablo. Y aquí el mirador de los, de los infernos, Mirad. Qué guapo. El río mundo. A ver. Nada, y otro vamos a subir allá arriba. Para bajar a una bajada que hay en Aina ¿vale? Queda o guapa guapa mirador del infierno rollo de rea, que es por, donde, por aquí, es por donde hemos bajado y hemos subido por aquí para bajar cálcabos. puente grande del mundo Ahí nada, que lo tenéis aquí, vale que lo tenéis ahí al, al fondo. Y nada. Vamos a ver si subimos, si terminamos la ruta, estoy reventado. No sé si la sensibilidad puede hacer la última bajada, que es la más famosa aquí, la del tubo rojo. Vamos justito de batería. A ver. Derecha. Ahora mismo yo el motor apagado. vale viene gente Estoy cuidado con cuidado cuidado bueno, cuidado terreno muy puesto macho, se supone que ayer llovió, que está el terreno espectacular ¡Epa! la bajada de la lavarda vale no lo he dicho El terreno súper suelto bacho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí arriba mucho! ¡Frenando! Qué puta, tío! ¡Está entre arriba! ¡Suelto! Ir al pie, ¿verdad? Ah. Ah. Oh. Oh. Paro, paro, paro un momento puto árbol, Se ha renta el brazo ah. Ah. venga vamos a continuar Dios te y cuidado con los árboles estos te clavas una rama de esa en una pierna a menos de que cante un gallo todo que te haga. Uh. Venga, vamos a continuar. que lo hacen, para que no bajen la bici porque de verdad que ganas ahí de joder al próximo de la caja ¡Buenos días! Sí Opa. Me está metido Buenos días esto lo haces a propósito, ¿sabes? Para que no bajemos rápido, pero si vamos a ver si no, si sí, la gente inconsciente ahí me la ha jugado a derechas También. Llevo la suspensión muy, oh, llevo la suspensión muy rebotona, creo yo, oh. Oh. y aquí esto. Oh. bien, ¿no? de es vez Buenas, ¿eh? buena! Uh. Buenísima, chicos la, la, la bajada de la barra es un bajador Bueno, gente La bajada del tubo rojo Me queda una raya de batería Me dice que me queda para dos kilómetros Entonces, a bajar con el motor apagado? porque si no, para subir a ver el juego, no se, va a se van a poder. Luego van a aquí andarines, ¿vale? Vamos a esperar un momento. Vale. Esta es la bajada más famosa que hay aquí en ella, ¿vale? La bajada del tubo rojo. ¿no? Me he adelantado, pero ahora te adelanto yo. Gracias. Gracias. Gracias. Buenas no, gracias. I 超压力 очку Eso siempre se me da más. Día, gracias. Días. Buenas. Buenas, gracias. Buenas. Buenas, gracias. A la La puta mierda, eh. Mira que la ha visto. Mira que la ha visto. Los putos perros los restos. queda poquito. Oh, que pienso que llevo... que está el terreno muy fuerte. Está el terreno fuerte de cojones. Esto se llama la senda del tubo rojo Por el tubo este bien, los bien, y que no carri bien se la meto aquí Ah, para que haya Epa, epa, epa, Adiós, es que se me dan mal, para acá, ficha de oh, oh, ¡Joder! Qué buena Vamos ah. a. Oh, qué puto espectáculo. Chavales. Qué puto espectáculo. Esta es la es la mejor bajada que hay. Porque este que tiene dos. Tiene flow. Tiene pasos muy chungos. Tiene curvas muy cerradas. Y es la mejor bajada, la mejor. Evidentemente no la he disfrutado porque voy súper reventado. Tanto tiempo sin salir, te pasa factura. Y para de lleves eléctrica, si es su puta madre. Vale. Estoy reventado. Luego me quedo una raya batería. Para hacer dos kilómetros, yo no sé si voy a llegar al pueblo arriba el coche o tengo que subir hasta, hasta la mitad del pueblo o sea, creo que ha hecho demasiados kilómetros para tan poca batería que tengo vale y una batería de 500 y bueno si hubiera estado más fuerte sí que la hubiera conseguido bien pero ya os digo que he ido súper cansado súper cansado bueno si os ha gustado el vídeo chicos dale me gusta